Buenos días a todos, aquí Chiqui Marín de Sonor y hoy vamos a probar todos la nueva caja de latón de Benigreb. Como podéis ver tenemos delante la nueva caja de latón de, con un cuerpo de 1,2 milímetros que ha diseñado el maestro Benigrep. Eh, quiero hablaros un poquito de las particularidades que tiene porque creo que no hay otra igual en el mercado casco de 1,2 milímetros de latón aero super hoop eh, nuevo tirador dual glide de sonor súper fino súper fácil de accionar incluso cuando tenemos arriba y una de las cosas más chulas que monta esta caja Tiene dos sistemas De dampering, de amortiguado, como lo quieras llamar Con dos diferentes acciones eh, Que podemos poner exactamente en la posición que queramos Porque podemos subir o bajar y apretar Voy a coger un momento la caja para que lo veáis por dentro Pero os vamos a poner también unos planos de detalle Ahí tenéis No sé si se ven bien Los dos eh... Sistemas de, de amortiguado, de muteado, de dumping en inglés, ¿ok? Ahí está la caja. Y quiero que la quiero que la escuchéis un poquito en diferentes tipos de afinación. Primero, bastante subida. Con el... sin el bordonero. Para que veáis cómo funciona y cómo actúan los dumplings, si veis, lo tenemos aquí bien arriba. con ese armónico podemos subir y colocar este que es el que, el que llaman de lana de oveja pero lo podemos poner absolutamente apretado o sea arriba del todo donde la mata pero también podemos hacer que accione solo un poquito o sea que solo un poco los pelos trozos de lana toquen de manera que todavía tenemos un poquito menos y podemos hacer que sea un poquito menos casi abierto o abierto del todo lo mismo con el otro sistema que podemos colocarlo ¿Dónde funcionan este tipo de cosas también? Podemos poner los dos con una caja absolutamente seca. Queremos bajar la caja y tener una caja absolutamente chofi. Estas cajas que nos gustan, que suenen gordas y demás, lo bajamos, quitamos los dos los motivos. que veis que tiene una acción súper rápida, la puedes, lo puedes hacer en, entre tema y tema, en un silencio, en un tema. Evidentemente, afinarlo no, pero cambiar el sustain desde luego. Y ahí tenemos una caja. Puedes bajarlo. ¿Veis? absoluta. Puedes actuar en los dos lados, ¿vale? Del dumpling Perdón, de la bordonera Y lo que podemos hacer también ahora mismo es Darle un poquito de... mutearla un poco O sea, mutearla, perdón, quitarle un poquito de, de armónico Y lo mismo, es una caja súper versátil, fijaros con qué facilidad. Solo actuando, evidentemente, si actuásemos sobre todos los tornillos, la afinación sería mucho más estable, pero por hacer una cosa rápida, que puedes hacer en mitad de un bolo, para tener varios sonidos, tú la subes, quitamos un poco, quitamos completamente la amortiguación. Y tenéis un auténtico cañón en latón que suena como un tiro. Que la queremos mutear un poco Rápidamente Ahí va Una auténtica maravilla Una vez más Benny la ha vuelto a petar Con esta caja de latón Sabéis que tenemos una versión en AYA En 13,5 x 5,75 Y tenemos en las mismas medidas exactamente La versión en latón Y la tenéis desde ya En las tiendas dealer de Sonor de España. ¡Nos vemos!